La audiencia provincial nos ha dado la razón, estamos muy satisfechos con el auto que reabre la investigación sobre Casa Ágreda y levanta el cierre en falso que le dio el juzgado, que archivó sin esperar ni siquiera el informe de tasación que el mismo juzgado había pedido ni escuchar a todos los testigos señalados. Eh, lo que dice la audiencia es que no son nimiedades, sino que son graves eh, errores, irregularidades graves que podrían, tener, eh, podrían ser indicio de prevaricación y que deben ser investigados. Eh, la audiencia, además, eh, dice que hay que llamar a nuevos testigos y imputados eh, y señala también que es necesaria la declaración de las juntas de gobierno eh, que aprobaron los expedientes. Y creemos que es una ocasión perfecta para que esos concejales de esas juntas de gobierno expliquen el porqué, eh, si les parece normal el regalar un palacio del siglo XVI a una asociación eh, sin capacidad para contratar y además cuyo representante tiene antecedentes por tráfico de armas. Eh, entendemos que esto es un triunfo de la sociedad civil que ha conseguido que se reabra y que se investigue eh, a la que hemos acompañado en todo momento, eh, frente además a la pasividad de las administraciones locales y también de la Junta de Andalucía y del juzgado de instrucción en este caso. Eh, seguiremos acompañando a esa sociedad civil en este proceso en el que seguiremos siendo parte.